cambiar el pelo por plumas, porque el pelo resulta que es, que es más pesado que las plumas. Mm, lo otro, los animalitos que están acá, miren que quitaron los dientes. Evolutivamente ha demostrado que antiguamente las primeras aves, como sí. provenían, provenían de los reptiles, tenían dientes, pero esas piezas las perdieron. Entonces tuvieron que hacer modificaciones en el aparato digestivo para reemplazar la función de los dientes. ¿Ustedes saben eso más que uno? Ustedes cocinan, alguna vez han hecho esa cosa que llaman molina. Esa capa de coliudina sirve para aguantar el trauma de las piedras que ellas consumen. Si no las consumen uno como veterinario, como sotinista, debe suministrarlas. Son piedras de sales calcáreas ¿Ya firmó? ¿Ya firmaron? ¿Todo? Sí, señor. Son piedras de sales calcáreas para aportar el calcio <coughs> que necesitan en la postura para formar el huevo. Entonces, una gallina, una señora sin un uso y abrieron la molleja tingo, un Y fueron a mirar dónde comía la gallina y encontraron la beba y empezaron a hacer la mina de las primeras fueron a Colombia cuando los españoles llegaron. y no pueden protruir ni de retraerse dentro de la cavidad oral. No tienen senos para las aves, pero como en ellas la vista es muy importante, miren que las órbitas óseas o son de mayor tamaño porque el globo ocular de las aves es mayor que el de nosotros. Ustedes han oído que eso de vista diaria. Entonces es porque ve mejor y desde lejos ve porque tiene un globo ocular más grande. Pero ¿qué modificación han hecho? Que periféricamente ya han incluido unos... Entonces, voy a también unos osículos que están sobre la esclerótica, por eso lo llaman osículos esclerantes. Es una malla del esqueleto esclántico que encontramos en estos rabés: el esqueleto conformado por con los osículos